Hola, de, bienvenidos a unas cuantas historias, inventadas por mí solo para entretener. Significa, historias raras o pueden ser épicas xd, bueno aquí vamos con una que pondré carita contenta. Los Media, ¿qué es los Media? Es como un video serie, película, marketing o videos que estaban al público, y que ya no están. Es como un video nuevo de un youtuber o un canal de televisión ponen ese video serie y, la vez, un tiempo después ya nadie sabía que eso existió, pero te preguntas si realmente existió solo hay pocos vídeos o imágenes de ese video o programa. si es algo raro eso pero a veces no deberá estar grabado algunos los media. suscríbete si te gustó. like y suscríbete carira contenta.